San Pedro Armengol Mercedario y Mártir, 1238, menos 1304. Recorría los caminos polvorientos de Aragón y Cataluña con la alforja al hombro, mendigando una limosna para el rescate de los pobres cautivos que se hallaban en las mazmorras de África, y con encendida palabra predicaba la redención por donde pasaba. Era el heraldo redentor que vivía ahora el ideal sublime de la caridad mercedaria. Cuando ensalzaba la sublimidad del cuarto voto de la merced, cuando hablaba de los tormentos y vejaciones de los pobres cautivos, su rostro se encendía como una brasa, iluminado por los reverberos de su gran corazón, y todo su ser quedaba transformado. Las gentes, arrastradas por la fuerza irresistible de sus ejemplos, le seguían a todas partes y le veneraban como a fiel amigo de Dios, pero antes había escandalizado con sus crímenes, y se había refugiado en las madrigueras de las fieras, acosado por la justicia. Llamábase Pedro Armengol, de noble abolengo catalán. Había visto la luz en la primera mitad del siglo XIII, junto a las playas tarraconenses. Su padre se llamaba Arnaldo, de noble estirpe. Su madre era también de familia. Noble. Mecióse su noble cuna en la Guardia de los Prados, donde nació, cerca de Mont Blanche. Era descendiente de los condes de Urgel, que usaron el nombre de Armengol hasta la condesa de Aureubiaix. Hallábase un día en la casa solariega el santo mercedario Fray Bernardo de Corbera cuando... Tomando entre sus brazos al tierno infante, dijo él estas proféticas palabras, «A este niño un patíbulo le hará santo». Y así sucedió, pues, pasados los años, fue ahorcado por los musulmanes cuando cumplía el voto de redimir cautivos. Su piadosa amftre, entre caricias y besos, le iba enseñando el temor de Dios, y la devoción a la Virgen María arraigó profundamente en el tierno corazón del niño. Fue como el áncora de salvación, a la cual había de asirse fuertemente para salir más tarde del proceloso mar de sus desatadas pasiones. Ella le llevó a Puerto Seguro. Todavía no sabía hablar y ya repetía a todos, sonriente, el Ave María. ¿Cuánto hace en el porvenir del hombre la buena educación de su niñez? De aquí la trascendental importancia que tiene una madre piadosa y santa en el hogar.